Bueno, seguimos con Anita y vamos con Danzariña. Vamos a verla en Rock in Rio, en Lisboa. Sigo con el concierto. De ya os aviso, quedan poquitas canciones para reaccionar. Vamos con Danzariña. Bueno, estás en español, castellano. Pensaba que no lo había escuchado, pero sí. A vez por los títulos me confundo, pero sí. Buenísima esto también. Es que todo lo que toca es buenísimo. Oh, <risa> de verdad que temazos tiene esta mujer, o sea, es brutal, es brutal el sonido de Anita, sus canciones, me encanta. Bueno, pues esta ha sido Danzarina de Anita, por el título parece en portugués, pero en gran parte es en español. Y bueno, esta ha sido esta actuación, vamos a ir con la siguiente...